Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para los papás y para todos los que van a comprar un PC para videojuegos. Y para eso hemos invita invitado a Alex, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en NVIDIA. Uh -huh. Hola a todos, soy Alex Siebert, soy gerente de Technical Marketing de NVIDIA para Latinoamérica. Ok, Alex, uh -huh. algo que todo el mundo se pregunta es, ¿qué es lo más importante a la hora de comprar un PC para videojuegos? Pues, por supuesto que es la tarjeta gráfica. <risa> <risa> uh, pero explícanos somos... por qué, cuál es, cuál es la diferencia que <risa> uh, Sé que somos un poco parciales para, para, para, uh, acerca de este tema, pero sí es lo más importante porque es lo que determina... Uh, es el componente más importante que define el rendimiento gráfico de un juego, de una aplicación. Y eso también pues, te va a definir la calidad de experiencia que tendrás en tus juegos. Entonces, para jugar en más alta eh, resolución, con una tasa de cuadros más alta, con mejores gráficos. O sea, los juegos de PC... Eh, normalmente traen pues, un montón de opciones gráficas, o sea, para subir la calidad de imagen, pues necesitarás una tarjeta más y más potente. Por supuesto, hay hoy muchas opciones, y eh, básicamente dentro de la serie eh, GeForce RTX serie 30, pues tenemos la 3050, 3060, 3070, 3080, hasta la 3090, uh, y cada uno está pues más adecuada a una clase de prestaciones entonces para jugar en full hd para jugar a resoluciones más altas como 4k por ejemplo o a una tasa de cuadros más alta que es muy importante sobre todo para juegos competitivos pues ahí podemos ver uh, elegir me mejor el modelo adecuado para la el nivel de experiencia que, que te gustaría alexander yo me voy a devolver un poquito más atrás Sí, es para cuando okay. el niño le dice al papá o el adolescente o inclusive el adolescente le dice al amigo, oiga, ¿en qué momento sé yo que voy a necesitar una tarjeta de video independiente versus la integrada? ¿Cuáles son esas señales? Pues notarás que tus juegos van lentos, o sea, una tasa de cuadros bastante baja, así como un, una presentación de, de diapositivas, ¿no? un, un slideshow, um, o sea, tendrás que bajar la resolución, la, la calidad de imagen, para que tengas un buen rendimiento y muchas veces todavía no, no, no te alcanza, o sea, ya está todo al mínimo y todavía tienes una mala experiencia. Entonces, ahí es uno de los, uh, por así decir, uh, una de las señales de que necesitas una tarjeta gráfica. Uh, otras veces simplemente el juego no arranca, dice, es, eh, no es compatible. Y ahí pues también verás que es... Uh, los, igual los gráficos integrados o si ya tienes una tarjeta gráfica pero es muy muy vieja y te sale un mensaje como esto pero sería hora de, de cambiar a una tarjeta más nueva sobre todo para tener el soporte para poder jugar uh, y por supuesto para tener más rendimiento para poder jugar mejor Alexander, otra de las cosas que nos preguntan constantemente los papás es cuando llegan muchas veces a Amazon o a un centro acá físico que se llama Unilago y les ofrecen una tarjeta con un slot, dos slots, triple slot. ¿Cómo saber cuál es la que se ajusta a mi tarjeta madre o a mi PC como tal? Uh, hoy día no hay tanta, uh, tantos problemas en, en términos de compatibilidad, porque ya hace muchos años las tarjetas gráficas utilizan uh, interfaz PCI Express y pues ya estamos en la generación 5 y son todas retrocompatibles. O sea, aunque tengas una tarjeta, una placa base que utiliza PCI Express 1, si pones una tarjeta gráfica PCI Express 4 o 5, que todavía no existen pero ya existe el estándar, va a funcionar. O sea, no con su rendimiento máximo, por supuesto, pero va a funcionar sin problemas. Um, pero ahí sí entran algunos otros puntos, como por ejemplo, um, si tu fuente aguanta la, la, o sea, puede ofrecer y tiene los conectores de la, la, para la cantidad de energía que demanda la tarjeta. Um, después tenemos cuestiones físicas, como el tamaño de la tarjeta, si encaja en tu gabinete, uh, la cantidad de slots, pues también puede determinar si tienes otras tarjetas. Dentro de tu sistema, como una tarjeta de sonido, de captura, de red, de Wi-Fi, lo que sea, si habrá, tendrás los slots después del, el, del slot principal donde va la tarjeta gráfica, si están libres, si la, la podrás instalar. Eso es muy probable que no tengas ninguna, eso es una preocupación men, más pequeña, pero vamos, cuestiones físicas del de diseño de la tarjeta, ahí sí también... Cosas como el flujo de aire dentro del sistema que, para que tenga una buena refrigeración, una, una buena, no solo circulación de aire, pero un buen enfriamiento para que funcione todo bien. Y después otras cuestiones como por ejemplo, um, si el procesador que ya tienes aguanta un buen rendimiento una determinada tarjeta, si no habrá ningún cuello de botella. Uh, o sea, si tienes, por ejemplo, un procesador muy, muy, muy viejo y aunque le metas una tarjeta de altísimo rendimiento en tu sistema, puede que no tengas una buena experiencia porque te falta CPU. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de un upgrade, pero también están presentes si vas a armar un equipo todo nuevo, porque puede que haya um, una falta de equilibrio en la configuración que estaría bien, o sea, si me permiten, me les daría les daría como una receta de algunos sí, componentes buenísimo. clave <ríe> para a la hora de que de armar un sistema hoy en día, uh, pues empezando con la tarjeta gráfica, una GeForce RTX serie 30. Entonces, empezando con la 3050, ya podrás jugar cualquier juego uh, con buenos gráficos, o sea, en resolución full HD como mínimo en calidad high, o sea, normalmente los juegos van low, medium, high y ultra, entonces como mínimo en calidad high y 60 cuadros por segundo. Entonces, juegos grandes lanzamientos, como yo que sé, cuando salga un nuevo Tomb Raider, o, o un nuevo Assassin's Creed, o un nuevo Call of Duty, los grandes lanzamientos, podrás jugar bien. Uh, incluso con Ray Tracing, porque es una RTX y tiene DLSS. Y también juegos competitivos uh, como Fortnite, como, uh, yo que sé, Rainbow Six Siege, Overwatch. Hay una, una gran cantidad de, de, de títulos competitivos. Ya podrás jugar por encima de los 100 FPS. Entonces, un, una buena experiencia. Alexander y, ahí hay algo importante que decir, sí ¿no? Y es que el monitor debe eh, resistir sí. esa tasa de refresco. Sí, sí. O sea, si, si juegas juegos más tradicionales, un monitor tradicional de 60 Hz está bien, pero si juegas más juegos competitivos, los shooters, los Battle Royale, pues ahí vale la pena invertir en un monitor de 144 Hz, por ejemplo, 240, ya existen los de 360, uh, pero vamos volvemos a, a, a los demás componentes del sistema entonces tarjeta gráfica bien una RTX de 30 estás de maravilla después el procesador uh, ahí pues hay un montón de opciones y de acuerdo con la tarjeta que eliges pues a lo mejor necesitarás una CPU más potente también. ¿Cuál pero... es el, único, el mínimo por ejemplo con una RTX para una 3050 recomendaría como mínimo un procesador de 6 núcleos Uh, hoy día sería como un Core i5 o un Ryzen 5. De cualquier generación reciente, ya tendrás seis núcleos, estarás bien servido. Uh, y si quieres jugar con más y más y más FPS, pues hay un procesador, un Core i7, un Ryzen 7, uh, de generación más y más, la más reciente posible. Ahí estarás mejor servido. Uh, 16 GB de RAM, eso es importante porque muchos de los juegos hoy Uh, ya no funcionan bien con solo 8 gigas, entonces si sí necesitas 16 para la mayoría de los títulos, uh, sobre todo los títulos, uh, los grandes lanzamientos, ¿no? entonces 16 es un buen número si posible, eh, o preferiblemente en dual Channel, o sea, dos módulos de 8 gigas, uh, Ahí estás bien servido. No hace falta poner más que 16 porque los juegos tampoco van a utilizar más que esto de momento. Uh, solo si haces tareas como edición de videos, um, hay tareas que fuera El de streaming. los juegos que... Al streaming no o sea todavía con streaming 16 está bien uh -huh. uh, básicamente el streaming si utilizas una, una tarjeta nvidia no pesa entonces <risas> uh, puedes jugar y hacer tu stream tranquilamente uh, otro punto muy importante un ssd entonces uh, hoy los discos duros ya son esperamos casi cosa del pasado porque son demasiado lentos uh, entonces eh, tener un SSD para no solo tu sistema operativo, pero por lo menos un par de juegos está bien. Entonces hoy día 480 gigas sería como el mínimo recomendable. Si no es posible, pues uno de 240 y un disco duro de un terabyte, ya puedes jugar confortablemente, pero preferiblemente preferiblemente uh, que tengas tus juegos instalados también en el SSD así cargan mucho más rápido tienes como menos stutters durante el juego está muy bien y después pues un buen gabinete una buena fuente de poder uh, que tenga certificación uh, 80 plus en, y una uh, la potencia Adecuada para tu sistema Entonces eh, el ejemplo de La RTX 3050 Y un Core i5 Pues una fuente de 500 watts está Bastante bien Y si vas por una fuente, una tarjeta más potente A lo mejor necesitarás una fuente Un poco más potente también Pero para uh, esto sería Digamos un equipo óptimo Que ya corre todo bien Y si quieres más, pues ahí sí hay que buscar Estos pequeños detalles de dónde hay que mejorar también, pero con eso ya puedes jugar todo y tendrás una excelente experiencia. Alexander, hay algo que muchos no comprenden y que cada vez se va a volver una gran duda en el mercado, dado que, por ejemplo, los fabricantes de procesadores están sacando sus propias eh, placas de video, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa relación un poco extraña que tienen ustedes? Porque, por ejemplo, Intel ya sacó ARC. Y tienen algo que se llama el Deep Link. Eh, okay. AMD ya sacó también Vega y Radeon. Pero ustedes, ¿cómo se integran a los procesadores de, por así decirlo, de la competencia? Porque también trabajan con ellos. Uh, en realidad, para nosotros no hay diferencia fundamental en cuál CPU tengas, en, en cuál CPU utilizas uh, Solo depende del, del hecho de que sea rápida lo suficiente. Porque, por ejemplo, uh, tenemos todo lo que necesitamos dentro de nuestra GPU. Como te comenté, el caso de, del streaming tenemos NVENC. Uh, es un encoder que es una sección dedicada dentro de la tarjeta gráfica. O sea, tampoco es que roba rendimiento al restante de la tarjeta mientras estás haciendo streaming o grabando vídeos o haciendo una edición de vídeo. Está ahí y lo, lo puedes utilizar. Entonces no hace falta que tu CPU tenga un encoder, por ejemplo, porque puedes utilizar el que está dentro de tu tarjeta gráfica. Y como te comenté, con seis núcleos está bien. O sea, no necesitamos nada más que esto para funcionar bien, claro, si quieres más y más FPS, pues un procesador más rápido y tal, pero no, para nosotros da igual si tienes Intel o AMD, contento que sea rápido o suficiente para mover tu tarjeta gráfica. Ok, y cuéntame un poco qué tan importantes son los núcleos, por ejemplo, de CUDA o de Stream en, lo, en, en este tipo de actividades. Bueno, dentro de las RTX tenemos básicamente tres tipos de núcleos. Entonces, tenemos los CUDA Cores tradicionales, que son núcleos generales de cómputo dentro de una tarjeta gráfica. Entonces, es lo que hace, ejecutan tus juegos tradicionales, uh, los encargados de hacer tu edición de videos, todo, todo eso. Um, y ahí tenemos, pues, la, el número de núcleos varía de acuerdo con el modelo de tarjeta que tengas. Entonces, una 3050, una 3060 ya tendrá más, una 3070 tendrá una cantidad, más, un número mayor, más grande y todo, y todo eso. Um, luego tenemos los RT cores, que son núcleos dedicados para el procesado de ray tracing. Um, eso empezó con las RTX serie 20 y ahora en la serie 30 ya estamos en la segunda generación de eh, RT cores. Entonces, son más rápidos incluso que los de la generación anterior y son dedicados para eso. O sea, juegos que utilizan Ray Tracing, toda clase de programas perdón, de renderizado. Entonces, tanto tareas para arquitectura, modelado 3D, animación, que utilicen, eh, utilices para render, pues utilizan los RT-Cores de tu tarjeta gráfica. Y luego tenemos los Tensor Cores, que son, están dedicados para inteligencia artificial. Entonces, tanto cosas como el DLSS, utilizan los Tensor Cores. Um, para los que no conocen, DLSS es una tecnología de NVIDIA que utiliza inteligencia artificial para hacer básicamente un upscaling de excelente calidad. Así podemos... Ejecutar el juego a una resolución más baja, por lo que tenemos más rendimiento, una más alta tasa de cuadros. Y utilizando la inteligencia artificial podemos reconstruir la imagen uh, con excelente calidad. Así, apenas notas o incluso podemos entregar una calidad de imagen superior al sistema tradicional, además de que tienes más rendimiento. Y eso va muy eh, junto con los juegos con ray tracing, porque aunque tengamos los RT-Cores, siempre habrá un impacto de rendimiento cuando utilices eh, ray tracing, porque es una carga de trabajo mucho más alta para la tarjeta, y utilizamos DLSS para compensar este impacto, y también funciona en juegos sin ray tracing, simplemente para tener más... Más y más rendimiento. Eso es muy importante para juegos competitivos también, para estar por encima de los 144 FPS, por ejemplo. Entonces, dentro de las tarjetas RTX específicamente, tenemos esos tres tipos de núcleos. En generaciones anteriores, solo había CUDA Cores. O sea, no había los núcleos dedicados para Retracing, tampoco para Inteligencia Artificial. Entonces, todo dependía de los CUDA Cores. Y ahora, pues... Estamos nos, también mejorando los CUDA Cores, pero también invirtiendo en estos otros tipos de núcleos dentro de la tarjeta gráfica. Alexander, ¿qué pasa cuando estamos hablando de gaming en un portátil? Porque ahí ya no hay fuente, sino que por así decirlo, estamos hablando del impacto en la batería. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Pues para laptops, Uh, tenemos básicamente las mismas tarjetas gráficas, entonces ya también tenemos GeForce RTX Serie 30 para laptops y ahí no es solo una, una cuestión de qué más prestaciones cada modelo ofrece, sino que es todo el diseño de la laptop. Entonces, hay modelos más, así, más gordos, de altísimo rendimiento, pero también... Uh, estamos trabajando cada vez más con los fabricantes de laptops para ofrecer modelos de alto rendimiento, pero que son thin and light, o sea, más ligeros, más delgados uh, y, y más portátiles, por supuesto, pero sin comprometer las prestaciones que puedes hacer con, con utilizar con, con la laptop. O sea, si quieres una laptop de altísimo rendimiento, una con RTX 3070 o 3080, también hay diseños bastante delgados, bastante ligeros, y ahí tendrás, además de todos los recursos que son de la serie 30, CUDA ¿no? eh, Cores, Ray Tracing, DLSS, todo lo que soporta todas las herramientas, eh, todas las aplicaciones, tendrás un excelente rendimiento también. Ahí eh, depende de, de cada modelo de laptop, es distinta. Uh, pero hay un montón de tecnologías que eh, hemos desarrollado específicas para laptops para reducir el consumo de energía para que, pues, uh, para que la batería dure más también, sobre todo. Pero también hay, hay detalles como para que haga menos ruido. Uh, otras oportunidades de reducción de, de consumo de energía, o sea, una mejor eficiencia energética para bajo un determinado límite de consumo de temperatura, de ruido, ofrecer el más alto rendimiento posible bajo estas restricciones que en, dentro de una laptop se aplican a todo instante. Uh, hay, estas son las llamadas uh, tecnologías Max-Q entonces ahí tenemos cosas como Battery Boost, Whisper Mode entonces cada una de ellas está hecha para un, uno de estos eh, puntos para ofrecer más rendimiento, menos ruido, mejor duración de batería, cosas por el estilo, dentro de esas restricciones que implican una laptop, pero lo importante es que los, lo mismo que puedes hacer en una, una, una PC de escritor, puedes hacer en una laptop, porque tienes Básicamente los mismos componentes. Solo hay estas cuestiones de, uh, o sea, por la portabilidad tienes algunas limitaciones en términos de consumo de energía y, y, y enfriamiento, pero ya se puede jugar, por ejemplo, tranquilamente con una 3080 de, de laptops, puedes jugar en resolución 4K, puedes jugar tus juegos... Uh, por encima de los 240 FPS, cosas por el estilo, uh, solo hay que ver, entonces, en cada modelo específico, el diseño de la laptop como un todo, porque en, en un escritorio tenemos te ofrecemos la tarjeta gráfica, tú haces lo, el resto del sistema. Uh -huh. En una laptop, el fabricante ya hace todo el, el conjunto y ahí pues, puedes comparar una laptop con otra de otro fabricante, otro modelo del mismo fabricante, uh, a ver qué prestaciones ofrece. Pero vamos, estamos muy bien servidos en términos de rendimiento, tecnologías, portabilidad en términos de que sean más ligeras y, y delgadas. Eh, aquí el, el punto creo que digamos lo, los números mágicos que ya hay laptops así, eh, incluso con RTX 3080 si quieres, menos de dos kilos de peso y menos uh -huh. de dos centímetros de grosor. Y okay. Sí hay. Sí, en sí. Razer hemos visto máquinas así. Sí. De hecho, la, la Razer Blade uh, tiene eh, básicamente estos, estas características con hasta una 3080, por ejemplo. Exacto. Ahora, otra de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿cómo sé cuando mi equipo está, eh, por así decirlo, preparado no solo para VR, sino para el metaverso? A ver, uh, VR... Ya, o sea, ya se popularizó bastante en PC, o sea, básicamente cualquier tarjeta gráfica reciente, de, como una RTX, ya, es, ya soporta VR con bastante rendimiento. Entonces, uh, si tienes como, por ejemplo, yo que sé, un, un MetaQuest y quieres utilizarlo con, en tu PC haciendo el link, uh, o sea, para jugar los juegos que solo están disponibles en PC, o sea, no los juegos nativos del Quest, como por ejemplo, sé que hay, por ejemplo, el, yo que sé, el, ¿cómo se llama? El, eh, el de Blades, no, el de Saber. Sí, pues, el, el uh... de los lasers, que es precisamente sí, para... Sí, entonces, uh -huh. uh, esto, hay una versión específica para el Quest y también hay una versión de PC, pero hay otros juegos como, por ejemplo, Half-Life Alyx, solo está disponible para PC pero puedes utilizar con el Quest, haciendo el link con, con el PC, corres el juego en tu PC y utilizas el Quest solo como display. Um, cualquier RTX ya tienes buen rendimiento, ya puedes hacerlo jugar tranquilamente. Um, entonces, en términos de soporte a VR, tranquilo. Estamos. Y ahí, pues, depende de la aplicación, si es VR, si es AR. X, R, lo que sea, uh, depende de la aplicación. O sea, ya tenemos uh, cosas con VRChat, uh, que es el metaverso, por, por así decirlo. <risas> o sea, es un, puedes in, in, interaccionar con otras personas dentro de un, um, eh, un ambiente eh, en realidad virtual. Y, pues, o sea, es una aplicación VR. Si ya es VR Ready, uh, ya puedes utilizarla. Ahí dependerá de las demás aplicaciones qué clase de interfaz van a utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, el VRChat mismo puedes utilizarlo sin VR, o sea, desde cualquier sistema. Entonces, me imaginamos que la mayoría de las aplicaciones del metaverso tendrán también, uh, estarán disponibles para todas las interfaces. Uh, entonces, no solo VR específicamente, porque hay... Ahí entramos en la definición de qué es el metaverso y cosas por el cielo. Y que, pero, que por aún ejemplo, se está construyendo? Um, uh -huh. Fortnite trae conciertos. Entonces, es un, un, una especie de, de metaverso. Y no necesitas VR para asistir a los conciertos dentro de Fortnite. Puedes usar, utilizar tu móvil, puedes utilizar tu PC, una consola. Entonces, eh, imaginemos que será más en este sentido que funcionará el, el metaverso, sino que algo restricto a, a realidad virtual, por ejemplo. Ok. Y otra de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿será un buen momento para comprar una placa de video ahora, dado todo lo que ha pasado con eh, las alzas de los precios? Sí. De hecho, ahora mismo <ríe> estamos empezando una campaña eh, llamada Rest, Restocked and, and Reloaded, Uh, estamos activando los distintos países dentro de Latinoamérica con esta campaña porque en cuanto tengamos nuestro equipo comercial trabajando con la, los distribuidores, la, las, las reventas para decir, mira, estamos listos, ya tenemos disponibilidad de producto y, y los precios han normalizado, empezamos con la campaña en el país y justo ya tenemos Brasil. Creo que hace poco empezó Colombia y estamos trabajando con Chile y Argentina y hasta que para cubrir, esperamos que pronto cubrir toda la región. Y entonces es el momento. O sea, hemos pasado por <ríe> una serie de dificultades los últimos años uh, con la, la falta de, de, la escasez de semiconductores, las, la, la demanda de... Por, minería de criptomonedas todo esto y ahora por fin ya ha pasado todo esto ahora hemos vuelto a tenemos disponibilidad y los precios son normales, no es que están muy por encima, no son el precio que, que está determinado por el, el MSRP, por fin okay. ahora te, te voy a pedir que juegues a adivinar el futuro y es, vamos a ver NVIDIA sobre una arquitectura ARM Actuando para acelerar los gráficos o es demasiado prematuro para hablar del tema? Uh, o sea, el, el tema de la compra de ARM ya se fue. O sea, es que no, no, no, eh, más que no eso, ha sido posible. Como ya no ha sido visto... posible. Pero ya trabajamos con ARM desde hace mucho tiempo. De hecho, la Nintendo Switch utiliza un procesador NVIDIA que tiene núcleos ARM de CPU. Entonces ya trabajamos con, con esto desde hace mucho tiempo. Uh, y ahí pues ¿Y lo veremos estamos... en PCS? En PCS sí, también. Porque ya hemos um, empezado un... O sea, estamos uh, trabajando para soportar ARM bajo todas nuestras tecnologías. Entonces ya trabajamos, por ejemplo, uh, en el uh, Enterprise, uh, ya tenemos soporte ARM, o sea, servidores ARM, con nuestras, nuestras GPUs para aplicaciones CUDA, de inteligencia artificial, todo eso. Y también hemos empezado a trabajar con, con PCs eh, ARM y nuestras GPUs también, para cosas como Chromebooks, pero eh, ya existe, por ejemplo, Windows para ARM. Windows sí, normal. O sea, se puede hacer una, una PC ARM con, uh, y estamos trabajando con Microsoft para ofrecer soporte RTX y todo esto. Entonces, eso está en desarrollo y pues ya hemos, uh, tenemos como, por ejemplo, uh, no solo con procesadores de Nvidia, pero trabajamos también con Mediatek, ¿Con, con Qualcomm. Con Snapdragon uh, y demás. Eso, para, para que ellos también puedan soportar nuestras tarjetas, tarjetas gráficas bajo el ecosistema de ARM también. Fantástico, fantástico, Alex. Creo que el, el futuro <risas> es brillante y no veo la hora de probar precisamente Windows sobre ARM con una tarjeta NVIDIA. Ojalá pronto. <risas> bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente, etcétera Muy pronto. Gracias por la oportunidad, nos vemos.